¿Alguna vez has deseado domesticar animales salvajes? Pues ahora podrás hacerlo. Con este mod, ningún animal se resistirá a unirse a tu grupo. Podrás usarlo para que pelee por ti, aunque debes tener cuidado, no son inmortales. Cualquier animal lo podrás usar para tus propósitos. ¿Que deseas domar toros salvajes? Claro, no hay problema. Lo único que debes hacer es darle la paliza de su vida. Por ahora sí encerrarlo en una jaula hasta que despierte y se someta. Digo, se vuelva tu inseparable compañero de por vida. Un momento, han llegado un grupo de personas y quieren decirme algo. Bueno, después de una buena charla les he explicado que no estoy interesado. Ahora sí podemos hablar con el animal en la jaula e invitarlo a nuestro grupo. Después de hablar con él, ya podemos sacarlo de la jaula y lo podremos usar como un compañero más de nuestra facción. Tal vez se preguntarán si funciona con arañas metálicas Pues claro, es mi animal favorito, porque no tienes que alimentarlo y está diseñado para el combate Por último, vamos a ver si podremos capturar el animal más poderoso que existe, el leviatán Aunque bajar uno de esos no es sencillo, por lo que no lo intenten a menos que tengan un grupo entrenado y preparado Como ven poder unir animales a nuestro grupo nos da nuevas opciones y es algo muy interesante para probar, yo por ahora seguiré formando mi ejército.